A otra edición más de Amigos y Parejas. ¿Cómo te encuentras esta noche? ¡Holi! Mi esperadísima ardilla. Y bueno, Bien. como siempre, es un placer estar con todos ustedes y contigo, cielo. Bueno, estoy viendo desde el monitor. Parece que estoy hablándole a otra persona, pero te estoy hablando a ti desde el monitor. Estamos aquí presentes. Como siempre, muchas gracias a todos los que estuvieron votando en las encuestas. Que hubo? hubo encuestas y votaron, que es lo que me encanta. Gracias, amigos. Estuvo difícil porque casi nos quedamos a empates y no sabemos qué procede si llegamos a caer empates. Eh, lo que sí sabemos es que al final, por un pelito de rana, ganó la guía del buen vendedor. Entonces esto es la guía del buen vendedor. A lo mejor ustedes no lo saben y los que nos conocen lo saben nuestro trabajo fuera de aquí. Eh, fuera de hacer podcast, fuera de hacer esto, esta glamurosa vida sin paga. <risa> ¿Aún? Es aún, eh, es hacer este. Bueno, es vender, ¿no? Así es. Pero entonces, eh, la idea de vender es eh, hacer que alguien adquiera tu producto o tu servicio. Correcto. ¿Tú te consideras una buena vendedora? Tengo mis rachas. A yo, veces sí, a veces no. A mí me gusta mucho cómo, cómo, cómo trabajas. Así. Sí. Eh, sí, sí, yo no sí, me considero un vendedor así que es buenísimo pero <risa> tampoco soy malo entonces viendo el éxito que eh, hubo en la guía de el adulto joven gracias pues, gracias de verdad gracias se nos ocurrió hacer la guía de eh, la guía de cómo vender o cómo, cómo venderse al diablo no ¿Qué? <risa> la un guía, poco de ambas, un ah, poco de ambas no no eh, la guía de cómo vender ¿Cómo hacerse vendedor? Porque no solo es vender por vender, sino también no. adquieres seguridad, adquieres eh, temple, es importante. Tolerancia. El, tolerancia, el hablar. <ríe> sí. Pero digamos, hay alguien que se quiere hacer vendedor, ¿no? Porque eh, viendo mal, se utiliza para todo, sí. quieras o no. O sea, eh, si eres alguien que vende casas, hasta el que vende mazapanes, todos ocupamos... No tiene nada de chistoso vender mazapanes. Ay, Todos... imaginen vendiendo mazapanes. También necesitas técnicas para eso. Entonces, eh, aquí nosotros mmm, tenemos nuestras técnicas. Eh, ¿Qué es lo tú, tú qué dirías que has aprendido desde que te dedicas a vender? Eh, no vamos a decir qué, sino nada más que vendemos y ya, ¿no? Eso es lo único que vamos a decir. Eh, ¿Qué dirías? ¿Qué es lo que has aprendido a través de estos años a los que has empezado a vender tu cielo? Pues, digamos que cómo dirigirme a la persona, tal vez. Con respeto, con respeto. Con respeto y aparte como que poco a poco vas conociendo como a tus clientes, por así decirlo, Ajá. o... Puedes ir como viendo a, a través de ciertas características, como de con él puedo fluir de esta forma y con este de otra forma, y así, porque mmm, parece que tuvieras que hablarles como igual a todos, pero sin embargo, varía mucho, mucho. Ningún cliente se parece a otros, o sea, de como que cada quien. Mmm, tiene diferente energía tal vez O diferente este, recepción de tus palabras y así Entonces creo que eso Como a identificar uh, a, a saber cómo, cómo se manejan cómo, ¿no? Ajá, cómo dirigirme o cómo hablarles Porque también varía tono, palabras, etcétera Sí, ahora no confundas un vendedor con esta gente <ríe> Que eh, por ahí no va a faltar el que diga Es un trabajo honesto eh, ¿Alguna vez te has cruzado? O sea, vienes caminando tranquilamente por el... ¿Dónde ocurrió? Ocurrió en el parque de Cañitas Ocurrió ahí en el Hemiciclo a Juárez Que tú vienes tranquilo, ¿no? En tu onda cuando de pronto se te acerca un chavito Te dice... Buenas tardes eh, ¿Qué le hiciste a tu novio, eh? ¿Por qué tan serio? Ah, no, no te creas De este, verdad que ustedes son personas muy agradables Y que tienen todo el tiempo del mundo Para que yo les hable de mi choro Y venderles paletas en $25 pesos Eso, eso también es ser vendedor Pero... Mm, no no sé como Exacto Porque... Vaya Esto sirve también No solo para los que quieren vender Sino para los que quieren adquirir seguridad la seguridad se adquiere pues aventándose al ruedo Debieron de ver el primer podcast que se grabó Lore, <risa> Lore estaba nerviosa Ahorita sí. Esta ya se le les sale natural a la niña Le decía que creo que a mí me da más confianza ver a la gente con la que estoy hablando que no verla Entonces por eso ella dijo, voy a hay que poner cámara para que se grabe Pues aquí estamos 11 episodios después ya once. Ya sí. Pero decíamos, a ver, antes de hablar de El vendedor, el cliente, el cliente es la razón y el problema de ser. Sí. Porque eh, nos gusta nuestro trabajo, más o menos. ¿Nos gusta el dinero? Sí. O sea, la verdad, ¿no? Digo, desde ahí se empieza con esta... Eh, esta esta realidad, ¿no? Porque hay mucha gente que vive diciendo que ama su trabajo. Ay, no es que a mí me encanta mi trabajo. No es cierto. A la gran mayoría de los que nos dedicamos a ventas, eh, entramos ahí por accidente. Entonces, no nos fascina. ¿Tú entraste por accidente? Sí. 100%. No, no nos fascina así como que digas, uy, que eh, todos los días me despierto y lo primero que veo es a quién voy a venderle. No, o sea, la verdad es que nos. Eh, vender es, es complicado porque es muy complicado. te encuentras primero con el típico cliente que cree que su dinero vale más que el de los demás no Y no falta el que te diga, es que yo ya soy cliente, yo vengo comprándote desde hace mucho tiempo Gente que no entiende la inflación, gente que no entiende esos conceptos de inflación, que ciertos productos suben de precio Sí. Ah, pero no fuera este, cerveza, no fueran cigarros, no fueran todos esos productos que desmonetizan videos. <risa> eh, porque ahí sí, no lo pagas. Dices, ay, ya subió la, la chela. No, no importa, págala, págala. Y ahorita que llegue le pego a mi mujer. <risa> ¿Qué? No, ¿verdad? No, <risa> no, está mal eso. Eh, pero, pero, o sea, la gente, hay gente que cree que su dinero vale así. Y, y otros que, con tal de de dar el servicio de conseguir el servicio eh, pagan más pero pues eso casi no nos ha tocado a ti te ha tocado alguno que diga no no no importa que sea más dame yo yo, yo lo pago porque, porque tengo dinero poquitos ¿eh? casi nunca pasa poquitos pero sí me ha llegado o sea, voy a decir que no pero sí muy raro es el que te dice a ver yo quiero algo bueno algo de calidad cuánto es no pero digamos el tiempo cuando se tardas o cuando ya vas a cerrar no Ah, no, ahí te aplican Te lo dejo pagado, pero tenmelo tiempo. Ah, sí. La, de... Pero es chistoso, porque hay gente que cree que dejando la mitad, te vas a esmerar más. Y hay gente que cree que dejando todo pagado, también te vas a esmerar. Cuando en la realidad es que le echas las mismas ganas, que son ninguna. No, lo que pasa es que también... Como que de repente, no sé cómo se imaginan que sea el proceso, pero... Como que si se llega sin, a tardar un poquito más el trabajo... Sin decir que vendemos, ¿eh? Sin decir te, que... Llegan, te llegan a, a, a decir, ¿cómo? O sea, tanto, no creo que sea tan difícil. Realmente es que ya hay que un explica, proceso. Sí. Hay un proceso detrás de... Pues de todo... Y una de las, pues, un famoso dicho que tienen todos es: pues, si no son enchiladas. Si no son enchiladas. O sea, las enchiladas exacto. llevan su tiempo. Oh, sí. Y, y ahí, pues hay que esperar lo necesario. Porque muchas veces, por querer hacer las cosas rápido, no salen bien. Te están hablando, tú que me estás viendo. <risa> no voy a decir quién eres, pero ya nos escuchaste. Ya dijiste: Ay, hablan de mí. <risa> Pero bueno, a ver, digamos, este... Uy, una mosca maleta. Este, ¿quieres <risa> quieres vender, no? ¿Quieres eh, ya sea vender chilaquiles, vender... ¡Qué rico quiero! Vender, este, casas, vender... También quiero una. También, vender bebé, no, cierto, este... ¿Qué? Vender no, este, de eso no quiero. <risa> vender, este, pues cualquier cosa. Eh, ¿Cuál es tu consejo? Tu consejo, aparte del que ya diste otro más... <risa> Pero que sea, o sea, sobre la práctica Porque el consejo de No, sé sea, sea tú mismo, sea tú mismo Aplica no, para No, no puede ser tú mismo <risa> Es mentira Creo que como consejo va a ser ese No seas tú mismo Porque Se... tú mismo no, sirves. <risa> no, no sirve No es que no sirvas Pero es que cada quien tiene un carácter Pues Diferente Tal vez, entonces O suelen estresarse o al contrario como que a lo mejor alguien con voz fuerte o algo te, te, te achica entonces si algo no puede ser es tú mismo porque si te dejas ser o sea, para tú, ventas para ventas ¿eh? Ajá, no, si, buena, te, si dejas a ser tú tal cual o, o vas a estar sobre el cliente O vas a estar debajo del cliente Tienes que mantener un nivel medio, medio sí O sea, ni ser Por ejemplo, muy altanero Ni hablarle a los pacientes como que Los ¿Eh? estás regañando A menos de que vendas fruta, o sea, si vendes fruta Ahí sí, pero todos sabemos Que si alguien tiene mal genio Son los fruteros, ¿no? A ver, ¿qué va a querer? Quiere ¿Ya cinco? No, no, póngale cinco más No, ¿cómo sí. no? Sea, el frutero sí lo que es el frutero, el juguero y el taquero siempre están de jeta. El, el taquero lo entiendo porque literal tiene fuego en su rostro, se está quemando. Entonces las tortillas están calientes, este. Y ya no hay perros. Entonces ya fue el. ¡Oye! Que diga, ya no hay comida, ya no hay carne. <risa> eh, entonces, pues tienen. Y ahí sí, ¿no? Lo entiendes. Para que llegues tú. Como. pues. Como buena Lore Te, te paras enfrente de, del menú Y este Este Voy a querer uno de Masis, no, de Masisano Y al taquero ya lo tenía, ¿no? Porque, ah, como son veloces los taqueros Ya tenía el taquero No, yo creo que no Oye, pero hablando de taqueros, ahorita que lo mencionas Tengo que decirlo porque si no se me va a olvidar Dilo, dilo, viéntalo, viéntalo. <risa> Me estaba diciendo ¿a alguien Que conocemos alumnos vas a reconocerlo, Ajá. que si te das cuenta, la mayoría de las personas que venden quesadillas o de ese tipo de cosas... ¿Han tenido diabetes? ¡No! <risa> son mujeres, pero la mayoría de los que venden tacos son hombres. Fíjate que entre... ¿Por qué? Está curioso, sí. Sí, o son... está, o sea, yo no me había puesto a pensarlo porque... Creo que es algo en lo que no pensamos muy seguido. No, ¿por qué no? Pero de repente si te pones a pensar en los lugares que conoces donde venden este tipo de cosas, no te hay... cae como que el 20 y dices, sí, es cierto. Es que de por sí salta, sí ¿no? Es porque cierto. salta a la cabeza porque dices, este no, eh, pues vamos con la taquera. ¿no? Y como que te cubres, ¿no? Si no me va a ataquear. O, o vamos con el quesadillero. También se escucha mal, ¿no? Y dices, ay, caray, el quesadillero. Me va a morder la quesadilla, ¿no? Entonces también suena mal. Pero te voy a decir que yo hace mucho quería o quiero todavía. Vamos a, a ver. ¿Quieres vender quesadillas? Sí. Vamos a ver de aquí a. Vamos a vender quesadillas, chavos! Vamos a vender quesadillas. ¿De aquí a, de aquí a cuánto tiempo se cumple? Como, como lo de los cotorros Y ¿sí? viste que ya llenaron su Su primer auditorio nacional No, sus primeros tres Y hace un año hablaban de auditorios Justamente oh. de, No, yo cuando llegue mi auditorio voy a llenar Así como <risa> <risa> oh. <risa> No te lleves el estudio nada más <risa> de, Pero a ver, ¿de aquí a cuánto tiempo Ponemos un, un, una Quesadillería que se llama el Quesadillero? Porque no, cool. porque no no hay, no hay cool. beso más honesto que el sí, quesadillero Me voy a comer las quesadillas, pero... <risa> que se quemen, ¿no? ¿Eh? Las quesadillas que se quemen, las vamos a probar ¿No? Puede ser Pero, o sea, bueno, volviendo al tema, es eso, ¿no? <risa> o sea, la actitud, porque sí eh, Sí eh, Como decía yo, este... Pues sí, romantizamos o rom romantificamos o romantizamos Romantizamos sí no Un sí. saludo a Román. Romantificamos, Ay, no sé, ya me confundiste <risa> Bueno, la cosa es que de vez en cuando eh, Romantizamos Los trabajos, porque siendo honestos Nadie despierta Y dice, hoy, hoy quiero ser Vendedor, ¿no? O sea Pues muchas veces caes <risa> Hay gente por que sí. Pero vendedor de algo en específico No vendedor de lo okay. que encuentres no ah, bueno, Porque digo, vendedor de casas Pues quien no, con dos o tres ya <risa> Ya sacaste para todo un mes ¿No? De hecho, tengo una, tengo una amiga Fíjate, tengo una amiga Que vende, este... Planes funerarios No creo que ella se haya querido levantar Y decir, quiero vender Ajá, exacto, <risa> quiero vivir de la desgracia ajena No ¡Ay! Así son los más cruel No, pero, y de hecho yo Me da risa porque en, Bueno, vamos a decir, vamos a tirar gol Es la, son los, este se dice, los funerales galloso, que ahí entraron a mi abuelito, ¿no? Entonces, pues son buenos, ¿no? Digo, no se queja el cliente nunca. ¡Qué feo eres! ¿Qué se quejó mi abuelito? ¿Qué quiere? Bueno. Al rato que te venga a jalar los pies, ¿eh? ¿Sí? Yo no sé. No me gustó. Ya, no, ya, ya. Este, no, ya en serio, o sea, bueno. Llega, por ejemplo, llega el, el día de el padre y, y sacan sus Promociones ¿Eh? Y promoción especial del Día del Padre Funeral es gañoso ¿Pero cómo, cómo le das una promoción así? Es que creo que este Mientras más eh, Urgente sea Es más caro Entonces, Por decir ahorita estamos aquí Y de pronto este, me muero no Y ya este, llega el servicio Y como es un servicio De rápido es mucho más caro En cambio si, lo, con, sí. si lo contratas eh, diciendo no pues es que siempre anda él siempre anda con las agujetas desabrochadas un día se va a matar así que voy a ir a Generales gallos no inventes es que baja las escaleras ánimo eh, pues, ah, no. entonces eh, así es como, como funciona en realidad El, eh, creo que así funciona la verdad no me acuerdo y si y si y alguien quiere contratarlo pues sí funcionó mi plan de vendedor <risa> pero también el día de la madre, el día del, el día del abuelo. ¿no? Ay, o sea, no, Pero son modos de vender. O sea, es a lo que me refiero. Tengo una duda. También hay una promoción del Día de la y la Amistad. Más bien del Día del Niño, ¿no? ¡Oh! Ata, Hoy es Día del Niño. Ey. ¡Feliz día del de niño! ¡Besos a sus chiquitos! ¡Ah, sus pequeños! ¡Ah, sí! <risa> Y recuerda, cuídalo, si no, ahí está Funerales Gallos <risa> Qué feo eres No, pero, o sea, es a lo que me refiero Es, es este, es, oh, se me olvidó la palabra, es este sí. es, es, es agresivo, es este, es único porque se quedó en mi cabeza O sea, normalmente es, esta clase de anuncios son para eso Si te das cuenta, funcionó porque ahora cada vez que pienso eh, no en morirme, sino pienso en que, o sea, veo algún alguna persona ya mayor y digo, mm, "Funerales Galloso." <risa> pero funciona, o sea, la verdad es que funciona porque se te metió es marketing, pero ya depende del vendedor. Te digo, por ejemplo, mi compañera ha dicho, mi amiga ha dicho que si es muy complicado venderlo, yo, "Pues claro, ¿Quién va a llegar y mira, mamá? Te compré un paquete para que cuando te mueras no te vayan a vender a un estudiante de medicina loquito. Porque ese es, ese es un miedo. Médico por ejemplo. No, ¿qué, ¿qué te crees? No no sé si sabías esto, ¿Qué, corazón. Qué, qué, qué, Estoy a punto de traumarte a ti y a toda esta hermosa audiencia. ¿Tienes algún amigo que estudie medicina? ¿No? No. ¿No? Bueno, Creo pues. ¿Que no? Aléjate de él, porque eh, les pide, luego les piden, y no sé qué tan cierto sea, pero luego a ellos les piden de tarea este un cráneo humano, ah, una tibia, bueno, les piden ¿Una partes, qué? una tibia, ¿sabes lo que es una tibia? No, es cuando el agua no está tan caliente, <risa> No, no es cierto, la tibia creo que es esta de aquí. <risa> Alguien denle un mape. Bueno, te decía, este ellos compran eh, partes. Eh, a los enterradores Que hasta cierto punto Dicen, según esto No es ilegal Pero digo, imagínate Cómo, cómo llegas y, y ofreces, ¿no? Así de buenas tardes eh, Tiene piezas de humano Ahí cómo aplicas tus dotes de vendedor ¿Cómo, cómo venderías? Eh? No, no tengo idea estaba, Estabas buscando Este... Brazos de deportista, tenemos brazos de deportista, tenemos cráneos humanos, cráneos de señores de señoras, porque, porque se los piden, o sea, y ese es uno de mis miedos, que, que yo termine siendo parte de un experimento de un estudiante de medicina que huele a chela y que va a la UNAM, ¿no? También... Es... No están entormados, ¿sí? ¿Cómo que no? O sea, Bueno, tú sí quieres, tú, yo sí voy a... A mí sí crémenme. Por ¿A favor. poco sí se puede poner, por ejemplo... En algo y decir mi cuerpo lo pueden utilizar para estudio. Sí. Sí, o sea, wow. puede, Pero yo, yo creo, a mi parecer. Es no, que está, prefiero donar mis órganos. Es que está curioso, ¿no? Porque, o sea, si donamos nuestros órganos. Oh, cállate los ojos, que estaba escuchando un mito urbano. ¿De qué? De, híjole, no lo escuché bien, perdónenme. Pero por ahí decían algo de una cantante, no sé si es Selena no sé qué cantante es que necesitaba un trasplante de, de riñón y este y, y, a, y días después de eso, o bueno días antes de que pasara eso encuentran a una a una chica sin, sin riñón creo que en un congelador y a los pocos días se opera esta cantante y ya está bien Ah, caray. Ajá, y, y digo, pero no creo que sea Selena porque según yo en su trasplante fue su mejor amiga Ah, o sea, fue, o sea, ¿sí fue Selena la que se trasplantó el hígado, el riñón? No sé si fue riñón o algo así, pero sí fue uno de esos dos, hígado o el riñón Tenemos los dos Este, sí. pero de ellas... Según yo, sí fue su mejor amiga la que dijo, yo te aporto Uno, ¿no? Yo tengo un tío, saludos a mi tío ¿eh? que O sea, él se ponía, o se pone hasta las veces unas borracheras Pero unas así, que literalmente Ah, y, entonces saludos a mi tío Y no es, este, no es competencia, pero hace que tu tío parezca estudiante de letras de la UNAM no creo. <risa> Debiste verlo ayer. <risa> Porque eh, haz de cuenta, o sea, le sacaron el, el riñón, literalmente le sacaron uno de los eh, riñones. ¿Al tío? Ajá. Ya, les, ya le quitaron uno y le dijeron que no podía tomar. El señor, y eso pasó hace creo 20 o 30 años. Y para tu información, el señor sigue tomando y ya hasta le está saliendo otro riñón. <risa> ¿En serio? ¿La ¿Sí? en serio, la última vez que fue al médico, le dijeron que ya le estaba saliendo algo ahí, no sé si algo como cirrosis, <ríe> no, no es cierto, algo como otro otro riñón o quién sabe, pero de verdad, o sea, si vieras la... Claro, ¿En serio? Sí, no estoy jugando, en serio, esas cosas que no tienen explicación no, en este mundo. ninguna. <risa> Oye, pero nos estamos yendo por las ramas <risa> Mi amor, a ver, decíamos vendedores A ver, tips para vendedores eh, Lo principal es la seguridad Pero si te pasas de seguridad Puedes terminar siendo un patán o una patana Entonces, <risa> eh, pues la seguridad, ¿no? No es lo mismo llegar y... ¿Cómo estás? Buenas tardes ah, Muy buenas tardes, pase, por favor O sea, el tono, como decías tú El tono lo es todo Incluso a la hora de, de grabar, a la hora de platicar de, ¿cómo, estás? Episodio, ah, ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio, de amigos y parejas ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio, de amigos y parejas A menos que seas Batman no suena cool Sí, no, bueno, sí, es así otra, otra cosa que funciona y, y hasta la fecha mi mamá es, uf, es maestra en eso eh, La apariencia la apariencia tiene mucho que ver También. Este, claro Dejamos por fuera tatuajes, perforaciones Porque esa es Una forma de expresión Es una forma de arte Entonces este Pero pues puedes Ocupar a lo mejor ropa no tan Ñera <risa> O uniforme ¿No? Como tal no, un uniforme. No, bueno, lo, lo que pasa es que Tienes que estar en un Punto medio uh -huh. No puedes Andar de traje. O sea, puedes, pero no se ve adecuado A menos de que vendas casas o coches Que vendas, por ejemplo, en smoking Si vendes oh, no, sí, cómo no depende Bueno, de lo, depende si vendes trajes, de, obvio Exacto, ¿no? depende de lo obvio, que estés vendiendo Te voy a obvio, decir Porque, porque, porque si pero vendes si quitapelusa vende... para smoking, cielo Obvio debes de traer smoking <risa> Y bueno. obvio debes de traer a tu gato Ay ¿Quién vende eso? Por favor, la necesito ver ¿Y el gato puede tener smoking también? No, porque el pelo se tiene que pegar en el smoking y lo tienes que... Pero, instalar. pero, pero, pero, pero quedan libres sus patitas y su cabeza Sí, pero el pelo sale de la panza, todo el mundo sabe pero eso es que debería muy bonito un gato con smoking Entonces mejor vendría ropa para gatos Ah bueno, sí. ah. bueno, el chiste es que debes encontrar un punto medio dentro de lo que vendes, claro uh -huh. Ahí está la respuesta correcta Exacto, la respuesta correcta es punto medio y sin exagerar también No irte de un extremo a otro extremo, vender en bermudas a menos que <ríe> en vendas ber bermudas ah, O oh, chanclas para la playa O tenis, eh. tal vez Tenis, que lo, para el fútbol tal. Que vez. Lo único que ya no necesita comercial son los tenis, ¿no? Porque. Como qué? Pues, todo por, mundo necesita tenis. No, por eso mismo. Porque ya, o sea. Ya se volvió una necesidad de primer mundo, ¿no? De que. Ay no, es que. Estos tenis ya, ya no están, necesito otros. Cuando antes sí, cam campeón era el que dos o tres años con el mismo par de zapatos. No, soy. Y funcionales, ¿no? De, de esos. Yo era antes de esos, ahora que compro zapatos caros ya no soy de esos, porque es que aparte no duran, o sea, ya están, son tan delgaditos y tan ligeros. suaves, o sea, como los, los tenis que traigo, los que me regalaron en mi cumpleaños, este, son súper ligeros los desgraciados, pero no los puedes ocupar para trabajar en algo pesado, o sea, literal, mi no. chamba es estar de pie todo el día. Entonces, ahí están a todas, pero si yo fuera este cerrajero o yo fuera este albañil... Mensajero. Mensajero de, de, de texto, así, no me saldría, ¿no? Pero, bueno, otra cosa muy importante para los vendedores es conocer tu producto, sea quien sea. Conoce el producto, eh, eso aplica, te digo, para vender casas, para vender lo que quieras, incluso para vender servicios, porque habrá personas que a lo mejor su eh, idea es vender un servicio que ellos están implementando, ¿no? Como ahorita nosotros vendemos nuestro podcast o alguien que vende comida. Si nunca has probado la comida que estás vendiendo, ¿cómo sabes qué tal? Porque hay personas que les preguntas, ¿está bueno? Eh, sí. <risa> <risa> y ya, esta es toda su respuesta. Cuando hay personas que les fascina escuchar una descripción completa, ¿no? Así como en Ratatouille, esto es una sensación crocante, es dulce, es picante, es salado y, y el hermano de Remy, creo que ya perdiste la cabeza, ¿no? Pero les fascina, o sea, hay gente que le fascina eso, hay gente la que dice Sí, te lo súper recomiendo, hay gente que simplemente te dice Date, está muy bueno, esto también tiene mucho que ver otra... Algo muy importante aparte de conocer tu producto Es conocer a las personas Los puedes etiquetar por diferentes tipos no eh, Al que le gustan las cosas claras Clara y precisa Como esta persona aquí, <risa> Que le gustaba todo claro y preciso sí. eh, Tú te das cuenta desde cómo llegan Desde cómo se expresan Y el, el más difícil a mi parecer Siempre es el cliente perdido porque ese perdido... ¿El perdido? El perdido, nunca te ha tocado ese que... Ahora dirán ustedes, ¿qué es el perdido? El perdido es el cliente más poderoso, es el cliente más llamativo, el que todos queremos tener. ¿Por qué? Porque los que llegan ya conociéndote, pongamos de ejemplo este podcast, ¿no? Eh, a mí me conviene más gente perdida, gente que está viendo un podcast o está viendo un video termina y de pronto sale y nos ven a nosotros, ¿no? Entonces dicen, ah, estos chavos tienen onda, suscribirse, ¿no? Eh, aplica para todo, entonces la tirada son gente nueva, no gente que ya conocemos, porque aún así les también, agradecemos también. a todos los que nos conocen y nos echan la mano reproduciendo, a lo mejor no pelando lo que estamos diciendo, pero... O nos tienen ahí haciendo ruido, yo siempre he tenido esa teoría, que hay unos cuantos que nos tienen haciendo ruido para no sentir tanta... ¿Soledad? Saludos, Paquito. Entonces, <risa> ¡Qué feo eres. Entonces, eh, yo pienso que así tiene que ser con todo, ¿no? El cliente, el perdido, es al que le puedes vender lo que sea. Digo, tampoco abuses, no seas un gandalla, que de eso hablaremos más al ahí, rato. Ahí hay otro punto. Ok, dalo. Tú dices. No sobreengañar a tu cliente. No, pues para empezar, ni engañar a tu cliente, ¿no? No, así de hecho. Porque a veces... Subimos tanto o puede subir tanto el, el producto y a lo mejor hasta tú sabes que no, que no da ese por ejemplo 150 que tú diste, no lo da y pues al final vas a tener un retroceso con ese cliente porque va a decir, oye me lo vendiste como una maravilla y al mes ya, ya fue. Entonces eso tampoco está cool porque en general la mayoría de los vendedores vienen de los que vienen y se quedan y los que vienen y los que vienen y, los que y, vienen. y también nos se te olviden los que vienen también que viene. sí. entonces este eso está feo porque de ahí te vas a ir para atrás no, de hecho yo creo que ahí, ahí viene mucho eh, la inteligencia, ¿no? Porque cuando te agarras de eh, exagerar alguna característica Perdónenme ustedes Cuando te agarras de exagerar las características de algún producto No estás vendiendo, estás estafando ah. oh, La la. A tal, tal, la, la. <risa> la verdad, no o sea, A mi parecer estás estafando Porque bien las personas vienen con confianza algo muy difícil de encontrar en estos días Vienen con confianza De decir, bueno, el chavo sabrá ayudarme no Por ejemplo, en Steren me pasó Con este micrófono <risa> <risa> eh, Bueno, no, no no es cierto, no fue con este Fue con ese micrófono Este... Ya lo quería, ya yo llego y Oiga, ¿tiene micrófonos este para, para PC? Ah, no, que sí tengo este de, de tanto Y tengo este Y me sacan uno que no funciona para el laptop Así con los lo poquito que tenemos Entonces este ya lo iba a traer yo Cuando se me acerca otro Y me dice, ¿sabes qué? Es que para este necesitas una consola ¿Tienes consola? Y yo, ¿no? ¿Por qué es eso? Y ya me dice, la consola es este aparatito Que tiene sus botoncitos para subir y bajar O sea que este, necesitas un operador ¿no? Entonces por lo general esto es Aquí yo soy el operador, el editor eh, y, y cara e imagen Eso de... Es uh -huh. Entonces me dice, no, te va a servir Tienes que comprar este Y pues llegó este chiquitín que tenemos aquí Hola. Que de pronto también da sus problemas Pero ahí está, ¿no? <risa> Entonces, eh, ah, por cierto Era más caro el otro micrófono Y este cuate Pues con todo el dolor del mundo le echó a perder la venta A su compañero Pero me ayudó Que okay, imagínate, si ahorita tuviera yo, ahí tuviera yo un micrófono de 700 pesos que no funciona porque no tengo una consola y una tarjeta de sonido más potente, que para los que tengan computadoras estarán diciendo wow, y para los que no entiendan de las computadoras dirán ¿qué dijo? Exacto, <risa> ¿qué <yo>. dijo? <risa> no sé qué dijo. Entonces, es importante eh, saber qué decir, o sea, la habilidad mental o la habilidad de lo que estás diciendo tiene mucho que ver No es lo mismo decir Este producto va a traer a tu abuela muerta A decir, este producto Te va a ayudar a recordar A tu abuela que falleció Dices, Ah, ok, recordar, sí Porque habrá gente que sí te lo crea Oh, trae a los muertos, no manches Dame tres, ¿no? Y ya regresan Oye, tu cosa no funciona, no trajo a nadie Y resulta que vendía <ríe> Que vendía ouijas, ¿no? <ríe> No, pero bueno, es importante, ¿no? Eh, otro punto también es que es muy importante no seas tan carero. Eh, debes de moverte en medio. ¿Por qué? Eh, yo sé que para vendedores que somos parte de una maldita sociedad consumista, los precios eh, son algo que no está a nuestro control. Pero siempre... Existe como que el súbele 50 pesos, súbele 100 pesos. Este, eh, si ves que se están llevando varios, pues sí, baja los 50, o, o desde el principio da el precio, porque yo jamás he entendido eh, cómo está esto de que llegas un día a comprar. Y te dice, le llega así Buenas tardes, ¿cuánto cuesta este mouse? No, pues este mouse cuesta 388 pesos Ay, ya había venido antes, déjemelo más barato ah, Entonces te lo dejo en 350 Y atrás dele un letrero un letrero que dice Mouse inalámbrico 350 Entonces ya te vas tú así como Eh, le, le fea al vendedor Y el vendedor, eh, fea al, ven, al vendido Entonces también tiene mucho que ver eso Vamos a ser honestos Porque eh, digo la persona que se dedica a vender algo y no te dice qué estás comprando pues no está haciendo su labor correctamente tú qué piensas ahí? Uh, tú qué piensas respecto a esto a tus gallos no amiga yo no, no. <risa> Ay, esto que estoy diciendo me estoy metiendo en problemas con la gente que conocemos <risa> pues este lo que pasa es que a veces sí hay, hay chicos que sí o sea, se van como igual a los extremos. Creo que la clave más... este La, la clave precisa... ¿La cable? Cállate. <risa> la clave precisa es quedarte siempre en el medio. No es ni tan caro, ni tan barato, porque no te va a faltar cliente que te diga, ¿ya es lo menos? Mm. Y pues ahí ya también si... Ya le diste un descuento Nada más porque se va a llevar dos Y te dice quiero otros dos ¿Cuánto es lo menos? Ya no te puedes bajar tanto No, aparte dices O sea, si no traía, si me estás pidiendo Bueno, eso sí también Como, como vendedor, yo te lo digo a ti cuando, Mañana que estés en posición De ser, este Comprador, no regates O sea, lo peor que puedes no hacer cool. Es regatear, porque O sea, las empresas Grandes y malévolas <risa> eh, tienen su ganancia asegurada O sea, en el precio que te están dando Es más que obvio que ya viene calculado cuánto van a ganar Y cuántas migajas van a perder para darles a sus empleados ¿no? Entonces, eh, si tú llegas y pides aún más barato La empresa no va a perder O sea, la empresa gana, la casa siempre gana Como decían por ahí Entonces, este, el único que pierde es el no regatees porque al que le están quitando es al empleado. Eh, también cuando... Una, una otra técnica muy interesante es cuando veas que no hay gente en tu negocio, siéntate a comer. Te voy a decir por qué. <risa> <risa> porque siempre que te sientas a comer, llega alguien. Sí. Eh, eso, es, eso es indiscutible, sea lo que sea. Eh, un día... Actúa como si estuvieras sí, eh, ocupado. Sentarme a comer nada más para ver si llega. <risas> y, y llegan, o sea, no sé en qué consista. Habrá alguna, este, algún alguna empresa o compañía que digan se sentó, ¿tú, se tú? sentó ¿tú? Ay, y así <risas> te y, y, y te van a molestar o o los días que tienes más prisa que digan no pues hoy tiene más prisa hoy voy a llegar justo cuando está cerrando. <risa> sí, también Pero para ser un buen vendedor, a mi parecer, es eso Y también tener cierta empatía, digo, no exagerar Porque si tuvieras toda la compasión y empatía del mundo pues a decir, ay, no, se lo regalo, lléveselo ya Y no, también es un negocio, también tiene que ganar dinero, desgraciadamente eh, Cuando eres un vendedor, básicamente estás... Eh, como cuervo, ¿no? Viendo que tanto se le puede sacar al cliente pero pues también se vaya convencido de que hizo una buena compra, si no, no va a regresar, ¿no? Así es. Que digo, ¿alguna vez has tenido alguna mala experiencia con algún vendedor? Que tú digas mmm, este chavo no está rifado. O sea, yo como compradora Ajá, pero como traes tú tu escuelita de ventas, dices no, este chavo no está rifando, este chavo no me sí. no me atiende bien no me está ofreciendo sí. no quiere vender sí. con quién te pasó, pero sin decir nombres ni marcas pues no sé oh. exactamente ah, pero creo que donde me ha pasado como que más es en zapaterías ah, bueno, es que también tú es muy difícil la verdad hay que, también esa es otra Hay que admitir también como comprador Saber si tú eres difícil O sea, porque yo por ejemplo Sí soy una persona oye, muy oye, difícil oye, Corazón tranquila con la mesa Ah, perdón Está temblando <risa> <risa> Sabemos que es difícil Pero no por eso vas a tirar okay, todo aquí bueno, Les decía <risa> Como yo sé que soy difícil También tengo soy difícil <risa> O sé que les debo de tener mucha paciencia Y tolerancia porque yo he estado en su posición y yo sé que a mí sí me dan a de, ya vi muchos, ya no sé cuál. O al revés, es que estoy entre estos, pero, o sea, yo he estado así. Y entonces también como vendedor a veces el, el verlos así como de ya apúrate o eso, pues tampoco está tan cool. Yo como comprador soy el desesperado porque yo, yo si llego dame este y este te pago gracias y o sea lo atiendes eh, eres este cordial obviamente pero es así como que llegas y rápido porque también entiendes que no, no tienen tu tiempo y también digo cuando llega la gente así, así mm, no sé es como que no tengo ganas de comprar <risa> pero estoy aquí porque me sobra el dinero entonces también dices bueno ya pues Ay, déjalo, ¿no? O sea, no, o sea, no déjalo de, ay, déjalo que se haga bolas, no, sino bueno, ahí dale su tiempo, no presiones. También esa es otra, ¿no? Este es sobre el cliente. Sí, lo espantas. Ajá, o sea, porque muchas veces es como que se acercan a ver y no sé si te pasando, pero ay, Bueno, pero eso, eso, eso... Eso, que no sé qué, y eso. tú es así como de... Aguanta, pues apenas se paró. Es, eso es culpa de más arriba. ¿Por qué? Porque este hay, gen, hay hay empresas que tienen maquiavélicas ideas, este, maquiavélicos pensamientos, en los que creen que de verdad, este, nada más porque están parados ahí, vienen a comprarte explícitamente a ti. O sea, el ego es del tamaño del mundo, ¿no? Si de nada no, es que, ya, claro que me vienen a comprar a mí, porque yo tengo calidad y precio, y aparte les hablo re bonito, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces hey, ahí es, eh, es parte importante también, porque si tú llegas y. Y creo que se me fue la onda que estaba diciendo. <risa> Está, eh, Estábamos hablando de la presión. Ah, sí, la presión, o sea, cuando atiendes a alguien, pues desgraciadamente los conoces, o sea, lo peor que puedes hacer es que si tú ves que llega alguien en plan eh, Estoy viendo. En, en plan dominguero en plan, eh, puedo estar hasta cuatro horas aquí, pero si nada me gusta, <risa> pues me puedo ir me puedo ir a otro lado, ¿no? entonces ya desde ahí si lo ves así, déjalo no lo, no lo muevas, porque lo más seguro es que no es, ni siquiera te compre, y no porque seas mal vendedor sino porque en realidad es un perdido que quería ir al baño esa es otra, eh, a aprender a aceptar el rechazo, esto funciona para todo, eh o sea, desde el desde pedir una, andar con alguien, desde pedir un trabajo, piérdele el miedo al rechazo, te van a decir que no más veces de las que te van a decir que sí El no ya lo tienes Ajá Ahora ve por el sí, o como decía, he dicho. Ah, sí. Ah, ok. Eh, entonces, <risa> eh, pues pierde el miedo al rechazo. ¿Cuántas veces te han rechazado? Más veces de las que te han aceptado. ¿Cuántas veces me han bateado? Más veces de las que he logrado algo, ¿no? Entonces, <risa> así funciona esto, así es. Es esta vida, ¿no? Pero entonces, en conclusión, en conclusión respecto a vendedores, eh, a un último consejo. O algunas últimas palabras que quieras decirle A cualquiera que Por azar es el destino Va a vender a bon Y no, no es cierto Bueno, sí, también puedes vender a bon. Puedes vender lo que tú quieras Este, que va a vender Y pues ya Dice, ¿Cómo le voy a hacer para vender? Dios mío ¿Alguna última? Pues no se a tu cliente No lo ahorques literalmente Exacto orco, dígame, No, no mí le digan Llévatelo puesto Van a congelar gente. Este, dale su espacio. Ayúdalo si ves que te necesita. Y si te lo pide Porque explícitamente. también hay personas a las que no les va a gustar que les digas: Ay, no, ese no se te o, o, o que les hagas la mueca así. Y Ay, también, como comprador, bien. no seas tan cruel. O sea, si te está. Si el vendedor te está atendiendo, si te está ayudando, tampoco le hables tan feo. Porque ah, yo, yo, de repente sí nos, nos llegan nuestros pequeños sentimientos en de. ¡Ay, no! Eso no me gusta. <risa> está, ¡Está horrible! Y así de. ¡Perdón! Yo no lo surto. Yo por eso, yo me he convertido en un este. Me, me he vuelto frío y sin sentimientos porque... <risa> porque, o sea, llegan y te dicen Ay, no, es que, ¿sabes qué? Esto, este, este no me gusta Le digo, ah, qué bueno, ni siquiera te quedaba O sea, no se los pero digo, lo pienso eso? O sea, ah, este no me gusta Bueno, ok Pero hay cada loco Pero hay personas que sí te dicen, ay, no No, pero te voy a decir, hay cada loco y es que... que es así de, ah, eres asertivo Eso me gusta Voy a dejar que tú me atiendas así. Ah, me estás diciendo mis verdades este Eso me gusta Pero que eso traería en la categoría de Comprende a qué loco Estás atendiendo ¿no? Sí, también hay Clientes extraños Yo me, qued, yo me quedaría con eh, ¿Es necesario Aprender a vender? Sí Es muy necesario sí porque Con cualquier cosa O sea Eh Incluso hasta venderle la salida a alguien A un lugar al que no le gusta ¿no? Entonces, pues es importante Estos consejos son justamente para eso Pero a ver Entramos en el Tiempo del debate A su ya. máquina A su máquina, sí Ok, bueno eh, Sabemos Y esto se toma respetuosamente eh, Has escuchado ah, Pues sí Sí. Has escuchado de este caso ¿no? ¿De, de Bani? ¿Cómo se apellidaba? Ay, Escobar Escobar, bueno eh, Es bien sabido Que aparentemente parte de todo esto Fue porque las amigas la abandonaron Bueno, la dejaron eh, Se fue por su propio pie Ahora, independientemente de si tomó o no tomó alcohol eh, La pregunta interesante en todo esto para debatir es qué tanto o vaya eh, de verdad es válido dejar a alguien aunque esté de mala copa o a sentir así como que no ya lo voy a dejar que se vaya solo porque hubo un shock Hubo un choque entre generaciones cuando lo platicamos con otra persona, ya mayor, Interior. que decía: No, sí yo sí lo dejaba, y nosotros, No, ¿cómo crees? O sea, no, no puedes dejar a alguien. ¿Tienes que decirme, No, te puedo decir quién es. Fuera del airecito. Bueno, fuera del airecito. <ríe> Entonces, este. <ríe> Entonces, te digo: La pregunta es, eh, Tú. ¿Saldrías con alguien sabiendo que es Mala Copa o, o lo abandonarías? Así, así sea tu amigo más cercano Tienes no. que hablar porque no, En Spottin no te... <risa> no, no No podría abandonar a nadie Sea hombre o mujer No podría No porque Pues para empezar por algo Saliste con esa persona es que uh, es, es... Y en segunda, pues si es tu amigo, ya lo debes de conocer en ese aspecto. Ajá, pero es que es tema de nunca acabar porque es justo lo que decíamos. O sea, nunca falta el que te dice, ¿no? O sea, en, en buen plan, vamos a echarnos una chela, ah, no, que sí. Y a camino a, lo deja a su pareja o ocurre algo, entonces se te desconecta, se te desconecta y ahí lo tienes y así de, chale, ahora estoy atrapado con esta persona. Se puso muy mal, ya no, eh, está en un estado muy vulnerable. Eh, entonces hay personas, digo, tú en tu caso, tú sí dices que lo dejen, no, que no lo dejen. ¿Tú qué piensas? O sea Yo preferiría buscar la manera, tal vez, de bajarle pues la pera. Uh -huh. Si está, ¿Qué podría ser. Si está muy ebrio, pues buscas la manera en cómo bajárselo para que se calme. Uh -huh. Y la otra es si tanto te desespera o si sabes que no puedes con él, pues... Ya no pues, salgas, ¿no? Ya ajá, no salgas, exacto. Ya. O ya no salgas o si conoces a sus padres o algo, pues, sabes que... Te comunicas sí. con ellos. Y ya no vas a salir qué? con él. Ajá, ¿sabes qué? Pues, ¿sabe qué? Salí con tal, este pasó esto, él ya se puso muy mal. Uh -huh. Para esto yo ya habría intentado bajarle. Ajá, el que, que también, que también no es muy bueno, te voy a decir, porque este ya cuando llegan. O sea, no, no hablemos de en estado de bulto. O sea, ya cuando estás a dos rayitas de la. Eh, de La intoxicación etílica Sino cuando están Desfigurosos, de ¿no? Porque a mí me pasó una vez Con una persona eh, Veníamos Mi mejor amigo, yo O... Ah, pues justamente la chica que viene de galloso Este... <ríe> y otra persona Pero esta otra persona eh, Estaba bien pero estaba bien, o sea, de la nada eh, No sé qué nos pregunta y pues ya eran las 5 de la mañana Íbamos caminando rumbo al metro ¿Cómo se llama el que está? Ay, el que... Ay, ¿Cómo se llama? El que... El, el que confundo mucho qué? El, el que es que tiene dos nombres muy similares ¿San Cosme? No, es... Sí, está bien Así está bien Uy, <risa> no, no, este... Ah, el que tiene... El que tiene como un mercado afuera o sea que baja las escaleras y es un mercado. Cuitlahuac. Ah. Íbamos rumbo a Cuitláhuac Entonces era madrugada prácticamente. Y ya íbamos. Y este cuate no sé qué nos pregunta. Nosotros lo, le respondemos. Y se sintió mal. De un lado, de un momento para otro. Entonces, ahí en la avenida de Cuitláhuac si has visto que es como rápida. Uh -huh. El cuate literal se baja a la avenida y empieza a zigzaguear así a las 4 de la mañana, por uh, los tres carriles, no. de milagro, a, a lo mejor porque era sábado, pero de milagro no sé hacer, no pasó ningún coche, hasta la fecha sigo sin comprender cómo este es que no pasó ningún coche, ya llegamos a su casa, nos dormimos cada quien en su en su huequito, porque hasta eso fue en un huequito, y pues. Tuvimos diferencias con esta persona, pero ya no volvimos a salir con él por lo mismo, porque se desconectan. Pero en el raro caso que un amigo se te desconecte, pues yo, yo sí soy de llevarlo hasta donde pueda. O, sea, o si ya es alguien de mucha confianza, porque también no es como que siempre las tengas arregladas, ¿no? sino que tengas algún problema. Y hoy se le pasó la mano con las copas y ya lo tienes a su o sea, no lo vas a abandonar tampoco. Entonces, no, no, tampoco. Yo pienso que eso. Una cosa sí te. Sí, voy a decir. Y sí me voy a meter ahí en broncas. Mm, Jesus. Bueno, no tanto. Porque yo sí le pediría a todas las personas que viajan en estas plataformas de. Eh, de transporte. Siempre checar que los datos sean correctos. O sea, yo creo que nosotros lo hemos aprendido. Tal vez no a las malas, pero. ¿Qué es lo primero que preguntamos siempre que nos subimos a un, un coche? Es... Este, la ruta. Ajá, que te confirme el destino, ¿no? Ajá. Si me confirmas destino, este... Yo, destino y nombre. ¿Eres tal? Ajá. Ya me... Sí. ¿Y ya compartes el ¿Trabajas viaje, ¿Trabajas para ¿no? tal? <risa> no, que sí. Ya compartes tu viaje. Sí. Que por cierto, también por Google Maps se puede. A ver, cuéntanos de eso. Sí, le... Te metes a Google Maps... Le das en los tres puntitos uh -huh. Y ahí dice Compartir mi ubicación Y le llegan a otra persona La que estás obviamente este, Compartiéndole la ubicación Ajá, en forma de link Por mensaje, entonces ya nada más Le picas al link y ahí sale wow Ajá, sí porque a mí me ha pasado Que se la mando y me dice Este, no te mueves pues Es que no se mueve <ríe> <ríe> ya sé Porque ya llegué Sí, <risa> también tu viaje es bien corto oye pues ¿qué? qué mi ruta es desviable ay hacia dónde bueno pero si seguimos ¿Cómo que hablando hacia dónde? si seguimos hablando de esto te vas a, vamos a dar tu ubicación entonces no sí, eso es lo que no queremos este no pero sí sí no no está cool no está cool este Yo abandonar a, a alguien que no creo Tal vez sí te puedes sacar de quicio, tal vez sí le puedes cachetear, pero hasta ahí. Ahora, saber con quién. con quién sales, ¿no? Tener mucho cuidado. Y también si vas a salir en ese aspecto con alguien, yo en lo personal, no salgo con alguien que no conozca bien. O sea que no tenga tiempo de conocerlo. O sea, si lo conocí hace un mes, hace dos meses no salgo con esa persona. Si ya eh, lo conozco de hace tiempo y sé cómo eh, ¿cómo, es? cómo es, o mínimo saber qué tan variable es su carácter, entonces ahí ya digo bueno tal vez sí, tal vez no. No y aparte yo pienso pero que si yo les recomendaría no salir con alguien que que no han visto o un lugar donde tus únicos no haya conocidos alcohol, sean dos ¿no? personas no, no haya alcohol porque en realidad eh, el alcohol pues dirán ustedes no, es que el alcohol no tiene la culpa son, son los vatos que no reciben la educación sí, también pero el alcohol de por sí tú sabes que puede hacer que se desconecte cualquiera, entonces pues lo, lo menos que puedas evitarlo ¿no? si dices, ay, este... Vamos a un, por unos tacos y una cerveza No, los tacos sí te los acepto La cerveza no, es que yo no soy de tomar mucho en la primera cita O, o yo no soy mucho de tomar, muchas gracias ¿no? Porque pues también tiene tiene mucho que ver Porque sí es un poco fuerte Que hay personas que a la primera ya es Vamos a un bar, ah sí, vamos Que también lo entiendo O sea, una cosa que siempre Que apenas estoy comprendiendo es que sí eh, está muy mal Que La gente, bueno Que ciertas, ciertos grupos Vivan con miedo y, y más porque dice Bueno es que no, no hay como tal una igualdad Porque tú sí puedes salir Tú puedes regresar y yo no Mientras no haya Un cambio verdadero No podemos aventarnos Así de, no pues es que sabes que eh, Yo confío en que no va a pasar porque pasa y va a seguir pasando hasta que haya un cambio. Por lo mientras hay que cuidarse, o sea, hay que cuidarse de verdad, no hay que exponerse porque hay gente que de verdad te, lo hemos visto y digo, ¿cómo es que sigues vivo? ¿Cómo es que sigues viva? Porque se meten en broncas que dices, no, o sea, ¿cómo te vas a subir a un coche de un desconocido? ¿Cómo vas a aceptar eh, salir así nada más sin conocerlo? ¿Cómo vas a...? Incluso hasta con, como decíamos, con las ventas, los ¿Cómo les dicen? Los vendedores, los ¿Cuándo? los vendedores cuando venden en el metro, este ambulantes. As, no. As, no a sé. los a, a, a los emprendedores, ¿cómo se les dice? Nini. A los, a los nenis. Cuando andas Na, de neni. neni, ajá. Cuando andas de neni, que no es lo mismo que nini, este. <risa> cuando andas de neni, este y le dices, ¿dónde te veo? No, pues, este, si quieres te veo afuera del metro No, en los torniquetes en un lugar público. Dentro de la estación incluso, porque sí Y de preferencia donde haya algún tipo de autoridad Y traerlo exacto, ¿no? O sea, no, no, no se te ocurra sí. eh, Ah, es que voy a ir al banco a retirar todo mi dinero Y voy a ir a, a, a vender esta, esta sudadera, ¿no? De Dragon Ball Y justo ese día, pues, te asaltan, ¿no? Porque, eh... Yo siento que parte del problema es, eh, vaya, eh, creer que las cosas están bien o decir no, es que no me puede pasar porque esto, no, nos puede pasar a cualquiera. Entonces hay que estar siempre atentos, no abandones a tus amigos y pues tú también, si tú eres mala copa, no tomes tanto, contente. Porque aparte, con el tiempo, a un copa lo vas a terminar exiliando, ¿no? Así de antes de que se ponga a beber este loco, mejor me voy. Porque se pone muy pesado, se pone muy pesada. Entonces, yo pienso que por ahí va la cosa, ¿no? ¿Tú qué piensas? Este, pues sí. Yo, una de las cosas es, pues sí, aprender a controlarte. A saber que a lo mejor si, si sabes que algo... Por ejemplo, yo sí tengo amigos que me dicen, ¿sabes qué? Sí tomo, pero tequila no, por ejemplo. Porque Ajá. el tequila sí me da para abajo, ¿no? O, ¿sabes qué? El vodka, ¿no? Porque ese sí, de un momento a otro te pierdes. Ay, mi cristalita. Ajá. Entonces, sí tener como esa conciencia de hasta dónde tú es, eh, estás bien. Y de preferencia si se puede, je, evitar 100% la inconsciencia. Uh -huh. No sabes yo con quién tín. O sea, yo. toma, si vas a tomar hasta donde te sientas alegre, uh -huh. pero más de ahí que porque esto... Ah, y otra cosa, no tomes si te sientes mal. A menos de que estés en una casa con O sea, alguien muy si conocido. te sientes de plano como muy bajoneado Oye, esto, ¿sí no la? te recomiendo todo. Pero eso, eso puede quedar como eh, la guía para el buen bebedor, ¿no? Digo, ¿Quieren guía de buen vendedor? De buen vendedor. <risa> de buen tomador. Sí, yo sí, yo sí. Nada más, ya para terminar, yo digo. Eh, yo con quien sí tengo problema es con este esta persona que porque ya pasó una o dos veces que hacen sus bebidas mágicas y te las pasan y ya o sea eh, no no no no vas a ver alcohol esto vas a ver, que no, no, a ver a ver a ver a ver a eh, ver nada más como un pequeño adelanto de lo que vamos a ver la próxima semana eh, cualquier bebida con alcohol debe de saber alcohol si no sabe aunque sea un poco alcohol cuidado porque hay algo ahí que está evitando que sepa y por lo tanto tú no te estás dando cuenta cuánta cantidad tiene. Y siempre ver cómo te lo preparan. Sí. O en... sea, nunca, nunca, nunca así como de toma y tú darte la vuelta. A lo mejor confías en cómo lo hace, pero atenta a lo que mm. le está poniendo. Atento y y eso que es, y o sea, atento. Sí, sí. Atent atentados Entonces, bueno, pues de momento Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto Gracias a todos los que se estuvieron uniendo A la plataforma de Spotify ¿Tú sabías que puedes escuchar Todos los podcasts que hacemos aquí de forma gratuita Sin necesidad de Spotify? ¿Cómo? Ok, pues lo que puedes hacer es buscar desde tu buscador De internet, ya sea en el Google Google Chrome eh, Internet Explorer, el que tú quieras Puedes buscar amigos y parejas Puedes buscar los podcasts de Fab O Proyecto Inframundo Hay opciones de podcast en las que te sale Completamente gratis el contenido este ¿Sí? con... ¿En serio? <risa> este contenido se hace con la idea de darnos a conocer Y es completamente gratis Ahora, si bien no quieres buscarlo eh, Solo suscríbete a mi canal de YouTube Los Cuentos de Fab Donde se sube todo este material siempre ¿no? Dale Entonces like. Mucha, ah, dale like, compártelo y suscríbete. Eh, vamos vamos que ahí vamos, ¿no? Entonces, <risa> muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Corazón, como siempre un honor estar a tu lado. Gracias. Y bueno, pues, muchísimas gracias. Algo que quieras decir a la gente que nos está escuchando o nos está viendo. No tomen mucho. <risa> nos escuchamos no la próxima semana. Hace daño. Hace daño. Queme el cuerpo. Quema el cuerpo. Y lo envenena. Es como la venganza, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, corazón. Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos y nos vemos. Entonces, como dice está este hermoso podcast, corazón, te amo, pero puede estar sin ti. Nos escuchamos la próxima semana.